Voy a seguir amando siempre así Aunque a veces seas como un castigo Porque no te tengo mía de cerca Porque sé que no te veo al abrir la puerta Procuraré que lo sea siempre El amor a llenar rellena amor que me llena de espera como un castigo porque no te tengo mi aire cerca porque sé que no te veo al abrir la puerta en una puerta floja andan mis pasos sin saber qué encontraré al final de ese equilibrio tan inseguro ese amar de lejos, en lo más oscuro No existen minutos suficientes para darte No existen horas ni días para entregarte Siete vidas tendré para esperarte Seguiré muriendo por estar sin amor que darte Seguir amando siempre, amando, voy a seguir amando siempre, amando, voy a seguir amando siempre así, aunque a veces sea como un castigo, porque no te tengo ni al de cerca, porque sé que no te veo al abrir. Porque sé que no te veo al abrir la puerta